Hola, profe. Hola. Disculpe, yo sé que es hora del café. No se preocupe, como le dije, es mejor que lo veamos hoy. Sí. Siéntese. Gracias. ¿Es cierto que estaba enferma? Sí, por eso no vine ayer. Ah, ¿y ¿Cómo se siente? ¿Ya está mejor? Sí, ya estoy mejor. Bueno, me alegra. Gracias. Ayer vimos cómo simplificar expresiones como esta. Se trata de la combinación de operaciones con números racionales. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, la combinación de operaciones contribuye al desarrollo de estructuras mentales y procesos de razonamiento, así como al incremento de habilidades necesarias para abordar otros temas, como álgebra o funciones, o como en este caso, para plantear un problema en su totalidad con todos los elementos a la vista, podemos resolverlo paso a paso sin que nada se nos escape. Hola, yo soy Jensi Castro Barrantes, su profesora de matemática. Hoy vamos a repasar la simplificación de expresiones matemáticas que contengan la combinación de operaciones con números racionales. Siempre y cuando dominemos algunos conocimientos ¿Y cuáles tipos de conocimientos, profe? Ah, tenemos que dominar las operaciones con números expresados en diferente notación Las potencias de base racional con exponente entero Y también la raíz enésima de números racionales Ah, pura vida, yo conozco ese tipo de expresiones muy bien, entonces comencemos con un problema que trabajamos en la clase. En una entrevista de trabajo, a Juan se le indica que su salario bruto sería de 600 mil colones. Él quiere conocer su salario líquido, o sea, después de aplicársele las rebajas de ley, pues desea ahorrar la tercera parte. Las rebajas consisten en 8,34% por seguros de enfermedad y maternidad. Y el de invalidez, vejez y muerte de la caja costarricense del Seguro Social. 1% de ahorro obligatorio del Banco Popular. Y ahora dígame, ¿cómo se expresa esta situación con una sola frase numérica? Es decir, con una combinación de operaciones. Vea, profe, son 600 mil de salario bruto luego se le quita la suma de las rebajas y luego se divide entre 3 para saber lo que él va a ahorrar, así está bien. Vamos bien, sin embargo recuerde que hay resultados parciales que usted debe determinar primero en cada proceso, para lo cual vamos a usar los signos de agrupación. Entonces, los paréntesis para calcular las rebajas y los corchetes para calcular el monto de salario líquido. Y después se divide entre tres. Mm. Ahora, para resolverla, primero observemos la expresión que se nos presenta. En este caso, todos los números están expresados de manera homogénea, en forma decimal. Como segundo paso, hay que analizar el tipo de signo de agrupación ¿Qué se presenta? Primero se debe resolver lo que encierra el paréntesis y luego lo que queda dentro del corchete. Por último, se resuelven las operaciones según su prioridad. Primero las multiplicaciones o las divisiones, luego las sumas o las restas. Ah, en este caso hay dos multiplicaciones, una división... Una suma y una resta. Lo primero que necesita resolver Juan es el monto de sus rebajas. Para esto se resuelven las operaciones del paréntesis. Luego, para obtener el salario líquido, se resuelve lo que se expresa entre corchetes. Y obtenemos la tercera parte del salario líquido que es la cantidad que quiere ahorrar Juan. Entonces, la respuesta es que Juan puede ahorrar 181,320 colones. Como puede notar, la priorización de operaciones corresponde a un orden lógico que nos permite obtener el resultado correcto. Esta misma lógica la podemos aplicar a operaciones más complejas, así como esta. Observe esta expresión. ¿Qué contiene? Tiene diferentes notaciones y operaciones de suma y división. Primero se escriben todos los números en una misma notación. En nuestro caso, elegimos la notación fraccionaria. Resolvemos la potencia utilizando la ley de potencia de exponente negativo. Convertimos el decimal a fracción y simplificamos al máximo el resultado. Resolvemos la expresión radical. Y así, la operación original queda expresada en notación fraccionaria. Por prioridad, resolvemos primero la división. Se resuelve la operación obtenida y se simplifica al máximo Muchas gracias, todo me quedó clarísimo Qué bueno Alisa pero resumamos, para resolver una combinación de operaciones primero debemos expresar toda la operación en una misma notación, tenemos que dominar las operaciones con números en diferente notación, las potencias de base racional con exponente entero y también la raíz enésima de números racionales. Además tenemos que tomar en cuenta la prioridad de los signos de agrupación paréntesis, corchetes y llaves, en ese orden. Por último, la prioridad en la resolución de operaciones. Sí, primero multiplicación y división, luego suma y resta. Perfecto. ¿Le quedó claro? Sí, profesor. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Le invito a consultar este y otros contenidos de matemática en Profe en Casa. Adiós.